Loro real. Loro real, amazona 8. Cepala es un ave de tamaño entre 35 a 38 centímetros. Habita mayormente en su, parte, en su mayor parte, con un matiz azul en el centro del pecho y del vientre. La cola es un tono verde amarillento y destaca en la cabeza una corona amarilla, lo cual carecen los pájaros jóvenes. El color rojo de las plumas exteriores de las alas es otro instinto a destacar del color del oro real. El oro real se encuentra en la zona de América Central, fundamentalmente en Venezuela hasta el norte de Colombia, este de Perú y norte del Brasil amazónico. Vive en las zonas tropicales, selvas pluviales, selvas de galería, selvas de ubicadas a lo largo de los ríos, llanos, bosques deciduos, bosques secos, pastizales y chaparrales, arbustos de zonas secas y llanas. Se le puede encontrar a diferentes alturas, desde el nivel del mar hasta 500 metros y en la cuenca del lago Maracaibo llega hasta la punta a 1.300 metros. En la plaza de Bolívar de la punta del estado de Mérida se observa una pareja diariamente al atardecer visitando los árboles del almendrón. En los pinos, frente a la urbanización de la campiña en Ejido, existe una bandada de esta especie desde hace más de tres años. Posiblemente duermen en estos pinos y se reproducen en las riberas del río Albarregas. Su dieta es muy variada, en la que se incluyen frutos tiernos y maduros, nueces, granos, brotes tiernos. Esta especie se considera una blaga en algunas localidades por su gusto al consumo de plátanos y mangos que son ingeridos con igual devoción. Costumbres. Son diurnos, generalmente viven parejas, rara vez forman grupos. Su vuelo es lento, con aleteos apresurados. Las parejas siempre vuelan juntas, suelen pasarse en la cima de los árboles. Son los loros que más hablan. En algunas zonas se pueden ver grupos de loros reales, sobre todo jóvenes, que usan como dormieros los árboles de la tabedula rocea. Al atardecer y al amanecer es corriente observarlos en bandadas de hasta 300 ejemplares acercándose a los jardines y cultivos de las casas emitiendo una variedad de chillidos metálicos, aunque su vocalización es en general, melodiosa. Las parejas suelen formar lazos fuertes que mantienen con el acicalamiento. En el estado de varinas se le puede ver tomando baños de sol o de lluvia. En este caso, es habitual que extiendan las alas y la cola para recibir el agua que cae y posteriormente sacudirse para retirar el exceso de agua. Luego tomar baños de sol para secarse. Para dormir y para comer se posan en las copas de los árboles. Reproducción. Son monógamos. Las parejas se unen de por vida. Generalmente anidan en cavidades de los árboles, termiteros o palmeras. Según la zona, el tiempo de respuesta del loro real varía, pero en el nordeste de Venezuela suelen tener lugar entre los meses de febrero o mayo. Durante estos meses es frecuente observar a las parejas buscando huecos en las palmas o en los árboles vivos o secos aproximadamente a dos metros del suelo para hacer la apuesta puede llegar a los cuatro huevos que se abrirán a los 29 días de incubación. La incubación la lleva a cabo la hembra y es el macho quien la alimenta ya que pocas veces sale del nido. Los pichones que nacen con el plumón son aves altriciales, es decir, que permanecen en el nido bajo el cuidado de los padres durante mucho tiempo y no lo abandonarán hasta los dos meses de edad. En ocasiones ponen dos o tres huevos y después de unos días ponen el cuarto huevo. En ese caso se consigue un pichón más pequeño que el resto de la nidada. Importancia para el ecosistema. Son dispersores de semillas. Además pueden considerarse dispersores secundarios de algunas semillas de frutos de su preferencia como el cuarantela americana. Al dejar caer al suelo semillas o frutos casi enteros por lo que ayudan a la proliferación de plantas o grandes distancias de su hábitat natural, permitiendo incrementar la flora de esos lugares, destrucción de su entorno. Casi todos los loros del género amazona al que pertenece el loro real, están amenazados a causa de la deforestación y su tráfico como animales de compañía, por sus hábitos habladores y su inteligencia. En los estados llaneros, donde se cultiva tabaco en grandes extensiones, la destrucción de su hábitat ha sido total. Cuando estos cultivos fueron abandonados, pasando a ser fincas ganaderas, poco a poco fue recuperándose el hábitat. Existen excepciones como en los llanos de los estados de Portuguesa y Barinas, donde el hábitat del loro real permanece estable, ya que después de... La instalación de madera se observan muchos árboles de samán y otros de teca, sembrados por los dueños de las fincas. Estos lo, los usan como habitación, como alimento o para la construcción de dios. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.